Chito Alvisio, nos encontramos en la premier de Existir Tardo Temprano, vas a creer, con el director de la película. Una película que tuvo la actuación y la participación de varias estrellas invitadas. ¿Cómo fue trabajar con ellos, como con Sofía Castiglione, como también con Luis Machín? Muy bien. Eh, la verdad que, bueno, Luis es la primera vez que trabajamos pero es divino y, y, bueno, entendió que esta peli iba por otro lado, ¿no? Era una propuesta distinta, típica, de aventuras, quizás para la familia. Y con Sofía ya venimos trabajando en varias pelis. Esta es la, si no me equivoco, la cuarta peli que hicimos juntos. Este, así que ya había como una confianza y también entiende del género. Eh, cuando leía el guión, hasta a veces explicaba a otros actores que quizás no no han hecho mucho género, o sea como que es del palo, entonces no hubo problema. en ese sentido Después bueno, Victorio un genio total, fue la primera vez que trabajamos y la verdad se puso la pelea al hombre, es difícil también para los actores confiar en algo así hecho en Argentina donde vas y te decís bueno y ahora cae una esfera extraterrestre y tenés que actuar a la nada y tenés que confiar en cómo va a quedar el efecto especial, no eh, pero bueno eh, obviamente, quizás en algunos momentos se reían o no entendían o supongo que todos deben tener dudas hasta, hasta bueno que vieron el resultado final y quedaron contentos La película tuvo un pequeño retraso por el tema de la pandemia ¿Cómo vivieron eso y cómo esperan el bah, el estreno ahora en salas comerciales? Bueno sí, tuvo, fue todo un proceso que vino una pandemia en el medio empezamos a filmar, tuvimos que parar, tuvimos que retomar pero bueno, todo ese proceso sirvió para ir trabajando también en la película, en la postproducción y bueno, y finalmente llega a la, a la sala, que es algo que eh, después de la pandemia cambió mucho la forma de ver cine, sobre todo el cine nacional es que puede estar en una sala de cine como fue concebida porque esta peli tiene mucho de, de, de paisajes mucho de, de efecto, de, de algo sonoro que es atípico quizás para, para el cine nacional y yo creo que, que le hace bien a la peli poder tener la experiencia de verla en el cine que no es lo mismo que verla en, en casa pero bueno, también en plataformas se terminará viendo y respecto a la película, ¿tienen algunos indicios del género fantástico como una historia interminable o la historia sin fin? ¿Cómo siente que el género se puede explotar acá a nivel nacional? Bueno, esa pregunta no sabría cómo responderla porque en este caso, ahora hay muchas variantes del género, pero en este caso, este tipo de películas no tenemos mucho hacia atrás como para ver, ¿no? De, de, de encuentros, ¿sí? Es algo que se hace <risa> afuera. Eh, pero creo que fuimos por el lado minimalista y fuimos rindiendo el homenaje por lo pronto a todo el cine que yo veía de este tipo hecho afuera de chico. Entonces hay desde Carpenter, Spielberg, este, hay como unas pequeñas referencias y homenajes. Este, Al hoy, principio con las estrellas, por ejemplo, la intro de Star Wars bajada hacia abajo. Ah, bueno, <risa> yo lo pensé más como otra cosa, pero pero sí. Evidentemente, todo ese cine está conectado. Todo ¿no? está referenciado, sé, también, también, sí. También hay como este, hay como un, algo que se respira, que es parte de todo ese cine de los 80, sobre todo. Yo creo que hoy por hoy, con la tecnología que tenemos acá, eh, estamos podemos hacer cosas que estén a la par del cine que hacían los 80. No, si lo comparamos con el cine de género actual, porque en Estados Unidos ya tienen más presupuestos que son enormes, ahora para esos cines hay presupuestos gigantes y además una tecnología muy avanzada, pero sí estamos a la par de hacer un, unas películas con, con ese espíritu, como Indiana Jones, como Encuentros Cercanos, como. Podemos, tenemos esa tecnología hoy por hoy porque ha avanzado mucho y y entonces me parece que la peli aborda por ese lado, hace como un homenaje y respira un poco del cine, clase de o independiente, de aventura, de género de los 80 y 90. Una última pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de la película? ¿Al que más rol le diste, más actitud? Tengo eh, una pregunta, me gusta mucho Renzo, me gusta mucho el personaje de Victorio, me, me era muy difícil encontrar un héroe masculino, como que no tenemos tampoco esa historia en el cine nacional de tener un personaje, eh, qué sé yo, como puede ser Chris Pratt o claro. de aventuras que, que, que, que, que tenga ese carisma y que sepa del genio y me parece que Vico que nunca había hecho eso lo hizo perfecto y me encantó como, como, como construye cosas que van esa también, todos, pero me parece que. Eh, bueno, después de ver la peli me, me gustó, como que me gustaría ir más, más por el lado de Renzo y, y explorarlo un poquito más, me hubiera gustado. Además, estuvo participando en la película dentro de su rol de escritor. Eh, yo. Sí, sí, sí, sí, sí. yo hubo una especie de, de mí mismo en un punto. No soy actor, pero fue como un pequeño gustito de decir, sí. bueno, si esto es tan personal y tiene que ver. En un momento pensé en poner un actor me parece que le puede dar como más veracidad o más verdad si lo que estamos contando tiene mucho de mí y ponerme yo mismo ahí. Aparte, cameos y otras cosas en otras pelis no se había hecho, entonces fue como el, el, el primer gusto. Es, es difícil porque hay que exponerse, no solo como director, es grupos, dar ese salto, sí. Poner la cara y a veces, bueno, es, es difícil. Pero, pero bueno, todo, todo es, es placentero, la verdad que lo disfruté mucho. Fue como algo nuevo para mí. ¿Cuándo veremos la película y en qué salas? Bueno, el jueves 6 de octubre, a partir de. Hay ya tres funciones por día: en el cine Gaumont y habrá algún, algún cine más que todavía no sé, y Espacio Cinca. También estará luego el Cinear y el Cineplay. Pero. En principio los invito a partir del jueves que es un fin de semana largo, el eh, viernes 7, 8, 9, todo ese, ese primer fin de semana que le vean en el Gaumont en el horario de la, hay uno al mediodía, otro a las 4 de la tarde y otro a las 8 y cuarto de la noche. Dale, muchísimas gracias y muchos éxitos en el estreno. Gracias por venir.